Hola, ¿cómo están? Otra vez vamos a tratar sobre ortografía. Esta vez para terminar con las categorías principales En las que se organizan las palabras en nuestra lengua eh, Todavía no he tratado sobre monosílabos Y sobre interrogativos Hay, hay otros, otros temas para tratar Pero esta vez nos vamos a dedicar solo a las palabras graves Y a las palabras esdrújulas Entonces, primero las definimos Y después hacemos, eh, vemos las reglas y hacemos un dictadito Palabras graves son aquellas que tienen el esquema fuerte débil. Si la va fuerte, si la va débil, ¿m? fuerte débil y se termina. Y lo que haya antes puede haber mucho antes o no haber nada. ¿M? Un ejemplo, un ejemplo fácil de palabra grave es la palabra fácil. ¿M? La palabra fácil es un ejemplo fácil. Y bueno, en la palabra grave tenemos fácil, ¿no? Fácil y no es fácil, es fácil. La, la, la sílaba tónica es FA. Como tenemos acá marcado, fuerte, débil. Y con difícil pasa lo mismo. Que es, tenemos débil, fuerte, débil. Así que ocurre exactamente lo mismo. Bueno, entonces, nos fijamos en las reglas. Que son, que llevan tilde si no terminan en vocal N o S. Si no terminan en vocal N o S, hay que ponerle tilde. Entonces, se le pone ¿dónde? En la fuerte. Fácil. Sobre la vocal. Fácil. Difícil. No lo llevan si terminan en N. S vocal. O sea que la, la regla para las palabras este, graves es la inversa de la regla para las palabras agudas. Cuando vos tenés una palabra aguda como Martín, ¿no? Eh, una palabra aguda, dije, se acentúa en la última sílaba. ¿tá? Y termina en una N, Martín. O Salvo sea, que sea Ricky Martín, pero ese es otro caso. Me refiero a Martín. Bueno. Esa es una palabra aguda terminada en n. Y bueno, cuando tenés una palabra aguda terminada en n, se pone el tilde. Si termina en n, s o vocal. Andrés, por ejemplo, lleva tilde. Aguda terminada en s. Pero estas son palabras graves. Y las palabras graves, si terminan en n, s o vocal, no llevan tilde. Bien. Entonces, eh, voy a poner una sin tilde. Eh, la palabra antes, que está ahí abajo. Antes es una palabra, sí, también una palabra grave, antes. Bien, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Termina en una S y es grave. Y si es grave y termina en S, no lleva tilde. Por eso antes no lleva tilde. Ni lo llevó antes, ni lo llevará ahora, ni en el futuro. Bueno, entonces, vamos a, las, a unas excepciones muy lindas que son la palabra bíceps. Que termina en S y es grave. Fuerte, débil, bíceps, ¿no? bíceps pero cuando tenés esas dos consonantes juntas ahí al final de la palabra tenés que ponerle tilde igual a pesar de que sea grave y termine en s bueno, es así, así es la regla ¿no? Así, es la regla, así son las reglas de nuestro idioma lo mismo con western que son las... las western es una película del, del oeste eh, de vaqueros ¿no? bueno, entonces tiene la r y la n juntas al final así que igual se pone el tilde allí a pesar de que termina en una n pero hay que ponerlo igual bueno, con récord también pasa lo mismo, pero récord ya no lo llevaría porque termina en una D. Entonces, graves que no terminan en NS vocal son las que llevan tilde. Y récord termina en D. Así que, por cualquiera de los caminos, sea por la acumulación de las consonantes o porque es grave y no termina ni en NS ni en vocal, por cualquiera de los caminos, récord lleva tilde. ¿no? Bien, vamos, eso es por el lado de las graves. Ya aprendimos graves, ahora vamos a, a las esdrújulas. Tal vez las graves son las que, por lo general, eh, ofrecen más resistencia a los alumnos. Pero bueno, lo vamos a trabajar bien. Palabras esdrújulas, el esquema fonético es fuerte. Débil, débil. ¿no? Fuerte, débil, débil. Y después se termina la palabra. Por eso está esa cruz, no hay nada más. Y antes puede haber cualquier cantidad de débiles. De, de hecho, si vos decís teléfono, tenés una antes. Teléfono. ¿No? Pero si vos decís RÁPIDA o RÁPIDO, es RÁPIDO. ¿No? Si vos decís espantapájaros, que es una palabra, a pesar de que pareciera que fueran dos, tenés espantapájaros. O sea, tenés tres débiles antes. Siempre que se cumpla esto, vas a tener una palabra esdrújula. Y siempre que veas una palabra esdrújula, que le identifiques, va el tilde sobre. La vocal de la sílaba acentuada. O sea, de la fuerte. Entonces, por ejemplo, PLÁCIDA. La palabra plácida que, que significa este, tranquila, ¿no? Eh, eh, descansada. Eh, eh, pacífica. pues Tiene mucho, muchos, sino, muchas palabras cercanas. Plácida. Eh, vos, si la vez tenés fuerte, débil, débil, ¿no? Plácida. Yo ya le puse el tilde ahí, ¿no? Plácida. Es una esdrújula. Pero miren acá abajo. Si vos decís estaba durmiendo plácidamente, tranquilamente, ¿no? Vos le agregaste el mente para que funcionara como una que, que fuera un adverbio, ¿no? Plácida es un adjetivo. Entonces cuando vos cuando te ocurre eso, vos tenés que conservar el tilde donde estaba. ¿Sí? Lo conservas acá a pesar de que le agregaste el mente. ¿tá? Plácidamente. Lléveselo. Tenés. Fuerte, débil, débil. Lléveselo. ¿Sí? Plácidamente. Entonces, cuando pasa eso, vos en realidad estás frente a palabras sobresdrújulas. O sea, ¿por qué? Porque tiene más sílabas débiles aquí, allá arriba. Tiene más sílabas débiles después de la fuerte. ¿tá? Tiene varias sílabas débiles. Bueno, entonces ahí vos estás con una palabra sobresdrújula. ¿Y cuando llevan tilde? Bueno, siempre llevan tilde. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces hemos aprendido palabras graves, palabras esdrújulas y hasta palabras sobresdrújulas. Ahora vamos a hacer... Un, un pequeño dictado, así que mientras yo eh, mientras yo lo busco, vos lo que tenés que hacer es buscarte un lápiz. Puedes parar el video y buscarte un lápiz o una lapicera y tratá de hacerlo tranquilo, tranquila, eh, tomate tu tiempo. Eh, escribí con la mejor letra que tengas, si podés usar la cursiva, si vas a escribir con, con imprenta usa mayúsculas y minúsculas. ¿Mm? No haga lo mismo que yo hice ahí, porque yo solo lo hice para que se viera, nada más, porque tengo muy poca luz y tengo que prácticamente subirme arriba de la computadora para filmar. Eh, pero bueno, lo que me gustaría es que vos escribías con cursiva. Bueno, dice así. Fátima es del signo de cáncer. Fátima es del signo de cáncer. Yo en realidad podría decir, leer todo y que vos fueras parando el video, ¿no? Pero me gusta más hacerlo así porque da más impresión de dictado, ¿no? Es, es más natural. Fátima es del signo de cáncer. ¿Cómo? Por eso es muy simpática. Por eso, perdón, es tan simpática. Repito, Fátima es del signo de cáncer, coma, por eso es tan simpática. Punto. A los efectos es lo mismo, muy que tan, ¿no? Bien, seguido. Vive cerca de la cárcel central. Vive cerca de la cárcel central. Cárcel central solo con minúscula. Repito hasta ahí. Fátima es del signo de cáncer, coma. Por eso es tan simpática, punto y seguido. Vive cerca de la cárcel central, punto. Seguido. Su madre enseña. Y ahora quiero que pongan con mayúscula estas palabras que les voy a decir porque son los nombres propios de las asignaturas. ¿Mm? Su madre enseña. Matemática Matemática, no matemáticas, se puede poner cualquiera de las dos maneras. Matemática, coma, física y química. Repito. Su madre enseña matemática, coma, física y química. Siempre con inicial mayúscula, ¿no? Punto y coma. Después de punto y coma, seguimos con minúscula. Es hábil con los números y las fórmulas. Punto. Es hábil con los números y las fórmulas. Y las fórmulas. Coloquen un punto y leo eso. El dictado sigue un par de líneas más, pero las otras líneas yo se las voy a dejar de deberes. Para que ustedes eh, trabajen solos. Dice así. Fátima es del signo de cáncer. Coma, por eso es tan simpática. Punto. Vive cerca de la cárcel central. Punto. Su madre enseña matemática, física y química. Punto y coma. Es hábil con los números y las fórmulas. Bien. Es hábil con los números y las fórmulas. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es poner ahí el dictado. ¿Mm? Y espero que se vea bien para que ustedes, para que ustedes eh, razonen conmigo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, nadie le puso tila dictado, ¿no? No me vuelvan loco. Oh, vamos a ver por qué nos lleva, Tilde, porque hay que explicar las cosas. No hay que ser tan. Ahí está. Bueno, dictado es una palabra grave, me parece, ¿no? Dictado. La fuerte es ta. Entonces es fuerte, débil. Dic es débil. ¿no? Entonces, tenemos la fuerte y la débil. Entonces, habíamos dicho que. Las palabras graves no llevan tilde, lo dijimos ahí, acordate, no fue hace tanto. Acá, en la regla de las palabras graves, no llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Y dictado termina en O, que es una vocal, así que no lleva tilde. Bueno, entonces, ahora sí, ahora que ya estamos todos seguros de que por lo menos dictado no lleva tilde, vamos a subrayar todas las palabras del pequeño dictado, del micro dictado. Vamos a subrayarlas eh, aquellas que <coughs> tienen más de una sílaba, por supuesto, porque no nos vamos a ocupar de los monosílabos. Entonces subrayamos a Fátima, que es Fátima, no Fátima, este, o Fátima, eso no existe, o suena a telenovela, eh, a, a telenovela turca, ¿no? Fátima. Bueno, Fátima es del signo de cáncer. Por eso es tan simpática. Miren acá cuántos monosílabos. Por es tan... Eso tiene dos. Es tan simpática. Vamos a subrayar eso, total. Tiene más de una. Nos sirve también. Vive cerca de la cárcel central. Su madre enseña matemática, física y química. Es hábil con los números y las fórmulas. Bien, subrayé todas las palabras que tienen más de una sílaba. O sea que no son monosílabos. Los monosílabos me voy a encargar, me voy a encargar del el próximo video. Bueno, entonces, Fátima. Fátima. Eh, ¿Cuál es la sílaba fuerte de Fátima? No es Fátima ni Fátima. Así que es Fátima. Tenemos acá la fuerte. Las, dos, las otras dos son débiles. Entonces es una palabra... Es una palabra, muy bien, es una palabra esdrújula, Fátima. Entonces, qué bueno que estén atentos. Entonces, si una palabra esdrújula, la regla, ¿cuál era? ¿Cuándo le pongo tilde? ¿Cuándo termina en N? ¿Cuándo termina en S? ¿Si termina en vocal? No, profesor querido. La regla es que siempre llevan tilde, así que póngale su tilde. Ahí está. Nada sutil de. No es muy sutil de. Bien. Entonces, tenemos ahí ese tilde porque es una palabra esdrújula. Bueno, seguimos con las demás. Como ven, tengo problemas con la luz. Bien. Es del signo. Signo. ¿Cuántas sílabas? Signo. Signo. Dos. ¿Y cuál es la fuerte? Y, profe. Signo. Fuerte. Débil. Entonces es una palabra grave, ¿estamos de acuerdo? Sí. Las palabras graves, si, si terminaban en NS vocal, no llevan tilde, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No llevan tilde. Las que sí llevaban tilde terminando en NS vocal eran las agudas. Acuérdense, acuérdense. Eso ya tiene que estar totalmente aceitado en la cabeza de ustedes. Entonces, el signo no lleva tilde. De cáncer. Cáncer, palabra cáncer. Grave, ¿no? No es cáncer. No es el signo de cáncer, es el signo de cáncer. Entonces, fuerte, débil. ¿Estamos en, en, en, viendo una, una palabra grave? Sí, señor. Estamos viendo una palabra grave. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la palabra grave? Bueno, llevan tilde si no terminan en n, s o vocal. Llevan tilde si no terminan en n, s o vocal. ¿Está? Y entonces, está termina en una r, así que lleva tilde, porque no termina ni en n, ni en s, ni en vocal. La palabra eso, ah, esta, qué rara, ¿no? Bueno, eso, dos sílabas, ¿no? Eso, tan fácil como eso, como eso, tan fácil como eso, ahí tiene Bueno, eso, lleva, eso. lleva tilde, ¿y eso? ¿Qué tipo de palabra es? ¿y eso? Es una palabra grave, ¿no? Eso, no es eso Y bueno, si sí es una palabra grave, pero termina en una vocal, entonces no lleva tilde ya sabíamos que eso no llevaba a tilde, pero había que confirmarlo con la regla igual. Ya que estamos trabajando con la regla. Simpática. Simpática. Es simpática, Fátima. Bueno, entonces... Simpática, tenemos simpática. Fuerte, débil, débil, ¿no? Y acá tenemos otra débil, pero acá está la fuerte. Y débil, débil, así que es drújula. Simpática. ¿Y si yo diría Fátima es simpatiquísima. ¿Eh? También. Simpatiquísima, También sería drújula. Bien, bien. Eh, entonces, punto y seguido. Vive, vive. Fuerte débil. Entonces es una palabra grave. ¿Lleva tilde? Pero si termina en una vocal. Profe, ¿cómo una grave terminada en vocal va a llevar tilde? Muy bien, nos lleva tilde. Cerca. Grave también. Bueno, terminan vocal. Lo mismo que vive. No lleva tilde. Cárcel. Fuerte de Otra vez. Otra vez. Parece que me ensañé con las graves. A ese pensado y todo esto. Es increíble. Cárcel. Bueno, la regla para las graves era que no llevaban tilde cuando terminaban en n. Ese vocal. O sea que en todos los demás casos de una palabra grave hay que ponerle tilde. Y cuando, si yo les puse como ejemplo fácil. ¿Se acuerdan? Fácil y difícil. Y eran graves y terminaban en él y les puse tilde. Entonces, tilde. ¿Dónde? Acá, no. Va en la fuerte, en la vocal de la fuerte. Que nadie se atreva a colocarme un tilde sobre una consonante. Porque eso es roja directa. Bien. Central. Aguda. ¿Mm? No, y para el que se esté riendo diciendo, ¿quién puede ser tan bestia? Cuidado. Porque hay gente que tiene muchas dificultades y, y pone el tilde sin darse cuenta sobre una N, por ejemplo. Puede pasar. De hecho, yo lo he visto. Entonces, central. No es central como en inglés el Central Park. Es central. Entonces, aquí tenés fuerte y esta es la débil. Entonces, es una palabra aguda. Y llevaban tilde, si terminaban en NS o vocal. Si terminan en una L, no. Entonces, ustedes ven acá la oposición entre lo que pasa con la grave, con una palabra grave... Cárcel y central. Las dos terminadas en L, las dos con dos sílabas. Pero esta es una palabra grave y esta es una palabra aguda. Como ven, al tener la regla opuesta, graves y agudas, cuando terminan L y estás trabajando con una palabra grave, tilde. Cuando terminan L y estás trabajando con una palabra aguda, sin tilde. Bueno, su madre. No, no su madre. Digo, la madre de Fátima, ¿no? No se asuste. Su madre... Madre también es grave, ¿no? Madre. Fuerte, débil. No nos importa que mamá sea aguda y termine en vocal y por eso lleva tilde y papá. Ahora hablamos de madre. Es grave y termina en vocal. No le ponemos tilde. Grave y termina en vocal. Acuérdense de la regla. Entonces, madre sin tilde. Enseña... Fuerte, débil. Y antes, una débil, ¿no? Fuerte, débil, grave. termina en vocal lo mismo que madre. Matemática. Cinco sílabas. Matemática. -ma ¿Cuál es la fuerte? Matemática. O sea, ¿qué se da eso de fuerte, débil, débil? Y se termina la palabra. Bueno, es drújula. Ni lo pienso. Pímbate. Bueno, y después sigo, ¿no? Matemática. Física. Fuerte, débil, débil. Y vieron que matemática tiene dos sílabas antes de la tónica. Pero física arranca con la tónica. Física. Y también es esdrújula. Entonces, cuando usted... Le pongo tilde sobre la, la vocal de la sílaba acentuada. ¿Cuándo usted no puede tener por ningún motivo una sílaba, una palabra esdrújula? ¿Cuándo es imposible que sea una palabra esdrújula? Claro, cuando tiene dos sílabas. Por supuesto. Porque si usted necesita esto, fuerte, débil, débil Y tiene dos sílabas, como que falta algo, ¿no? Necesita tres ¿no? Si necesita tres sílabas para que tenga una esdrújula Y, y le doy una palabra como árbol ¿sí? Es imposible que sea esdrújula Árboles Sí, puede ser esdrújula ¿Por qué? Y de hecho lo es porque tenés, por lo menos, tres sílabas. Que tenga tres sílabas no significa que sea esdrújula. Después vos tenés que verificar si la acentuación es la de las esdrújulas. Y vamos a ver. Árbol. Fuerte débil, ¿no? Palabra grave. Terminada en una L. No es ni N, ni NS, ni vocal. Así que, lleva tilde. Acuérdense de que las palabras... Recuerden que las palabras graves, cuando terminaban en una letra que no fueran N, S o vocal, es cuando... Eh, llevan tilde ¿Mm? Entonces árbol Y árboles es árboles Entonces tenés fuerte, débil, débil Es drújula Entonces las dos, árbol y árboles Por motivos distintos tienen que llevar tilde Bueno, volvemos ahí arriba y terminamos esto Física y química Química, ¿cuál es la fuerte en química? No me digan mi, porque es química, no es química ni química, es química. Así que el tilde sobre qui, sobre la i, ¿no? Bien, se lo puse, aunque no se nota mucho. Bueno, es hábil. Bueno, ya ustedes, si este ya me pueden decir si llevo o no llevo a tilde, voy a esperar un poco para escucharlos. Ajá, ¿qué tipo de palabra es? ¿Cuántas sílabas tiene? Bien, dos. Y ahora me tienen que decir cuál es la sílaba acentuada. Muy bien. a, ah, porque no es abil. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el esquema que tenemos que tenemos que poner? ¿Cuál es la fuerte? Bien, ya me lo dijeron recién. A. Ah, y bil, entonces es débil, ¿no? ¿Le pongo tilde? ¿Mm? ¿Le pongo tilde? ¿Cuál era la regla para las palabras graves? Llevan tilde si no terminan en NS vocal. No terminan en NS vocal, así que hay que ponérselo. ¿Acá? ¿Se lo pongo? ¡No, profe! ¿Cómo lo voy a poner ahí? Va sobre la sílaba acentuada. Hábil. Ah, ahora sí. Usted es muy hábil. Bueno, con los números, dice acá. Números. Fuerte, débil, débil. Así que lo que tenemos aquí es una palabra esdrújula. Entonces, ¿lleva tilde? Porque tenían una S. ¿Eh? ¿Y ahora? Ah, capaz que no lo lleva. ¿Cómo no lo va a llevar? Siempre llevan tilde las palabras <coughs> esdrújulas. ¿Y dónde? En la vocal de la sílaba fuerte. Bueno, y llegamos al final de nuestro pequeño recorrido que es... Fórmulas. Es el mismo caso, ¿no? Tomamos en sílabas. Sepármelo en sílaba. Bien. Bien, perfecto. Y ahora, quiero que me diga cuál es la fuerte. Muy bien. Entonces, es un tipo de palabra excelente. Es drújula, lleva tilde. ¿Vio que aprendió? Aprendió, claro que aprendió. Bueno, entonces ahora, para cerrar el video... Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a dictar otro fragmento, el fragmento de continuo al anterior, y con eso terminamos el video. Pero ahí ya quedan como responsabilidad suya. Eh, hacer eh, el dictado, ¿no? Y luego subrayar las palabras que tienen más de una sílaba. Y finalmente, usted solito o solita se va a corregir el dictado. ¿Cómo? con doña internet que la va a ayudar entonces o va un. que lo va a ayudar o la va a ayudar o va a un diccionario o va con internet entonces dice así después de fórmulas dice punto y seguido su perro no el suyo el de fátima su perro abra paréntesis su perro paréntesis que es cruza, cruza con Z que es cruza, como decían nuestras maestras queridas, que es cruza entre salchicha y dálmata, recuerdan que las maestras decían con todo cariño, ¿no? Decían cruza la lluvia, ¿Mm? que es cruza entre salchicha y dálmata, cierren el paréntesis, Repito, está ahí. Su perro, paréntesis, que es cruza entre salchicha y dálmata. Cierran el paréntesis. Se llama, y ahora entre comillas. Esteban. El perro se llama Esteban, ¿qué quieren que haga? El perro se llama Esteban. Entonces dice, se llama Esteban. Y cierran las comillas. Coma. Pero le dicen, abran comillas, Pancho, cierren comillas. Bien, entonces tanto Esteban como Pancho fueron con mayúscula la inicial y entre comillas, eran los nombres propios y además están nombrados para estar nombrando, o sea el el que cuenta está nombrando al nombre, o sea lo está mostrando al nombre, por eso va entre comillas punto seguido come atún esa sí que es una buena oración come atún bien punto y seguido me dijeron me dijeron que está feliz el perro, ¿no? no el, no el atún me dijeron que está feliz en el apartamento nuevo. Ay, me estoy quedando sin batería. Ah, en el apartamento nuevo. Entonces leo hasta ahí y termino el video. Su perro, que es cruza entre salchicha y dálmata, se llama Esteban. Pero le dicen Pancho. Come atún. Me dijeron que está feliz en el apartamento nuevo. Y ahí termina todo el dictado. Bueno, están invitados a trabajar con ese, con ese fragmento extra. Y a poner los tiles donde van. Y bueno, sepan siempre que eh, depende de ustedes. Lo que ustedes aprendan, lo que ustedes sepan. Y en definitiva, hasta donde lleguen, solo está en sus manos. Nos vemos, que pasen bien.